¿Cómo fomentar el trabajo en equipo jugando Roblox? En Libertarios desarrollamos 8 componentes de liderazgo que te quiero enseñar en este video. Carácter, iniciativa, visión, asumir riesgos, comunicación, trabajo en equipo, ejecución y riqueza. Para fomentar el trabajo en equipo lo que hacemos es jugar un juego que se llama Real Frenzy. Este juego nos permite mostrar que solamente... Puedes lograr la meta si coordinas esfuerzos con los demás. El propósito de este juego es no dejar descarrilar de el tren y para lograrlo debes cortar madera y picar piedra con el fin de crear las vías del tren y llevarlo hasta la estación. Es un juego súper divertido donde los chicos podrán en práctica todas las habilidades de planeación, coordinación con otras personas, asignación de roles y trabajo bajo presión. Todas estas son habilidades fundamentales para cualquier líder que quiera llevar a su equipo al siguiente nivel. Así que está súper recomendado para jugar en familia y con amigos. ¿Y ustedes cómo fomentan las habilidades de liderazgo en sus hijos? Queremos leerlos en los comentarios y recuerden, el futuro es libertario.